Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo me gustaría compartir con vosotros un concepto uh, para responder una otra duda más, eh, otro mito, desmistificarlo, sobre, eh, sobre la herramienta order flow. He oído hablar tantas veces de que order flow es una, eh, es una herramienta muy complicada, ¿no? de que uno no se siente preparado para poder empezar a operar con ella, etc. Y uh, supongo que como muchos de, de los suscriptores del canal, yo también eh, empecé mi trayectoria en el trading uh, operando con indicadores, ¿no? buscando este indicador milagroso, mágico, el que me puede indicar el momento de entrada ¿no? y hacerme acertar 100% de las veces. Y obviamente no existe. ¿no? No existe tal indicador. Eh, el, el order flow es, es, es la herramienta uh, la que hice cambiar eh, rum, el rumbo de mi operativa en su día, cuando la descubrí. Y este concepto que os quiero compartir a continuación en este vídeo es, mm, por un lado, muy sencillo de entender, muy sencillo de mm, poner a la práctica en vuestra operativa, mañana mismo podéis hacerlo, y al mismo tiempo es, eh, es, es muy eficaz. Um, así que nada os dejo con el vídeo espero que os guste vamos a ello en mi pantalla tengo eh, el gráfico de euro dólar 5 minutos de las japonesas. Eh, al final del vídeo volveremos a ver eh, este, esta, este gráfico, así que lo, vamos, lo que vamos a hacer ahora es eh, duplicar la ventana y eh, cambiar eh, al modo de clústeres. Bien, aquí tengo el modo clústeres, lo que faltaría es en Visual Settings eh, cambiar que los clústeres no se cambian. Vale, esto está quitado, muy bien. Eh, el, el que me seguís en, en el canal desde hace tiempo, uh, seguramente que conocéis que muchas veces yo opero intentando otra vez no, simplemente ver la operativa, eh, yo opero sin mirar números en los clusters, ¿vale? Esa es una también una de las preguntas que me hacen con bastante con bastante frecuencia de Eric, eh, ¿cuántos contratos tienen que ejecutarse? No, olvidaos, esto no importa. Ups. Yo muchas veces opero sin mirar información de volumen cluster, ¿vale? Alejo el gráfico al máximo, tal y como lo tengo ahora. Y lo que sí que siempre aplico es el indicador que se llama en ATAS Big Trades. Está aquí en el, la sección de Order Flow, ¿vale? Big Trades y pongo en de rectángulos, por elips bien uh, lo que debes de conocer antes de empezar a operar con order flow y es un concepto súper sencillo es cómo diferenciar actividad de reacción y actividad de eh, iniciación vale os voy a dar un par de ejemplos y luego si queréis podéis investigar indagar más sobre el tema uh, actividad de iniciación es aquel volumen que da eh, que induce que da inicio a un, uh, un movimiento direccional como por ejemplo este big trade, ¿no? esta ejecución de órdenes uh, de compras eh, este circulito de color verde significa que ha habido una gran inyección de órdenes de compra aquí ¿vale? eh, compraron aquí 521 lotes de, eh, del futuro de, de euro dólar ¿no? y como podéis ver aquí a continuación el, este volumen induce ¿no? da inicio a una tendencia alcista entonces para las personas que quieren a hacer trading de manera fácil y sencilla lo primero que tienen que aprender es ver eh, y analizar actividad de iniciación vale cómo es cuando hay una cuando vemos una actividad de iniciación la mejor decisión que podemos tomar eh, es eh, buscar entradas según vuestro sistema a favor a, para fluir a favor de la marea no si vemos que eh, hay un, un, un grupo un comprador importante que actúa sobre el mercado entonces tenemos que agarrarnos ¿no? y eh, subir, subir y lanzarnos a la piscina ¿no? con él y uh, seguir sus pasos. Así de sencillo, ¿vale? Es el tipo de, el tipo de actividad que se llama uh, actividad de iniciación, ¿ok? Bien, la, el segundo tipo de actividad se llama actividad de respuesta. Os voy a marcar ahora aquí una, un impulso bajista, ¿ok? Dentro del cual podemos ver un montón de inyecciones de volumen tanto de compras como de ventas pero lo que más nos interesa es este volumen vale que es donde el mercado frena, ¿vale? se para en esta tendencia, en este tramo bajista ¿okay? y en vez de dar un nuevo impulso este volumen que indico en mi pantalla hace de freno, ¿verdad? Compara, comparad volumen número 1, número 2 y número 3. El volumen número 3 trabaja como de freno, ¿verdad? Y los volúmenes 1 y 2 eh, al revés, dan un empujón al precio, ¿no? Entonces, el volumen número 3 se refiere a la actividad de, eh, de reacción, ¿ok? Ese es otro tipo de actividad que debemos de conocer. Si... Eh, tenemos una operación abierta, en este caso, imaginaos, si hubiésemos tenido abierto un corto, ¿vale? Que hemos abierto por alguna razón por aquí. Hasta que el volumen, hasta que el precio sigue al volumen de ventas, estamos an ante, ante una tendencia sana, ¿ok? Pero cuando vemos que el volumen de ventas empieza a frenar el precio, o sea que cuando vemos que eh, sobre el gráfico aparece actividad de respuesta, tenemos que, o bien, colocar el stop loss o. Por lo, menos, uh, o por lo menos pues ajustarlo, ¿no? o incluso cerrar la operación, porque el volumen no se está anticipando, posible agotamiento de la tendencia, o incluso como en este caso, un giro de mercado. Como podéis ver, son dos conceptos muy y muy eh, sencillos, con lo que no quiere decir que son eh, conceptos eh, primitivos. ¿vale? Son, no so, no, estas dos palabras no son sinónimos. En resumen, Actividad de iniciación es eh, actividad de volumen o es un volumen que podemos visualizar fácilmente en la plataforma Atas con el indicador Big Trades. Eh, también uh, los que operáis con Ninja Trader, uh, con Ninja Trader 7 o Ninja Trader 8, uh, no sé si hay algún indicador parecido. Si alguien sabe un indicador parecido en Ninja, que me lo ponga en los comentarios del vídeo. Actividad de iniciación es aquel volumen que inicia, que induce un movimiento, ¿ok? Y actividad de reacción se refiere a los volúmenes que paran, que hacen de barrera, hacen de freno al movimiento existente. Espero que este vídeo os haya sido útil. O, si queréis leer un poco más sobre cómo operar y cómo, tener, cómo llevar una operativa fácil ¿no? con el order flow, porque... Eh, como os dije al inicio del vídeo, a pesar de, de que muchos pueden pensar que operar con order flow es algo muy complicado, realmente no lo es. Yo creo que es todo lo contrario, ¿no? que order flow facilita muchísimo la lectura y hace tomar mejores decisiones, por lo tanto. ¿okay? Eh, no hace falta inventar la bicicleta porque ya está inventada, ¿vale? solo hay que coger lo que, lo, los últimos avances tecnológicos... ¿Vale? Y, y, y aprender a, a, a operar con, con, uh, con, con ellos. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya sido útil. Se me había olvidado de comentaros que el artículo que yo uh, compartía en mi pantalla grabando el screencast os lo dejo en la descripción debajo de este vídeo. Os invito a leerlo porque tiene una información muy, y muy útil y práctica. Sin más, eh, disfrutéis del fin de semana y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!